Te mueres, te mueres, te mueres, te mueres, que mueres, te mueres, te Let's get se the glory te digo que es fuera, te digo que ya no la la ¡Bienvenidos! ¡Los pondremos al día! ¡Las cosas están realmente calientes! ¡Haré que tú y tus amigos paguen caro por esto! ¡No habrá misericordia! ¡Los aplastaré a todos! ¡No necesito a nadie! ¡Yo tengo el poder! La última vez Grey y Kane se enfrentaron en una feroz vida batalla, pero no solo la victoria estaba en riesgo. En esta batalla se decidía el futuro de Kane. Joshua sabía que era la última oportunidad de alejar a Kane de su maldad, así que le pidió a Grey que lo derrotara. Kane estaba seguro de que le ganaría a Grey. Pero entonces, justo cuando parecía que Kane iba a acabar con Grey, los verdaderos colores de Grey comenzaron a brillar y ganó. ¡Ah! No, ¡Joshua! Kane estaba destrozado por su sorpresiva derrota, y mientras Kane aceptaba que había perdido, Joshua estaba feliz de ver que el cambio en él se acercaba. <risa> Gracias a Grey, Kane había sido liberado y podía comenzar una nueva vida libre de maldad. Mientras tanto, Terry y Yamato rastrearon a david para un duelo final con el gran villano. Pero Biarse estaba esperando y también Anju, quien ahora estaba controlado por david ¡Vaya, necesito una siesta! ...cuando hay que encargarse de tantos ratones. ¡Ah! ¡Esperen! Ya estaba tomando una siesta. Todos esos ratones eran un sueño. ¡Hora de despertarse! ¡Correcto! ¡Tenemos un episodio que ver! ¡Oh! Uh, no. ¡Oh! ¡Estas nubes están más delgadas! ¡O yo tengo que volver a ser dieta! ¿A dónde se fueron? Vida Tormenta ¡No puedo creerlo! También Ayu... Créelo, y cree esto, no tienes oportunidad frente a nosotros No, no permitiré que esto suceda, Anju, tienes que despertar, Anju, Anju No funciona, tiene que haber algo que podamos hacer Sí, claro que hay, voy a ir a batallar contra Anju y a romper el dominio que tiene Mar David sobre él, aquí y ahora Vamos Anju, veamos qué puede hacer Blazing Khan mm. <risa> mm. ¿Qué sucede Anju? ¡Es tu oportunidad! ¡Hagámoslo! Nunca antes te vi alejarte de una batalla ¡Este no es momento de comenzar a hacerlo! Hmm. ¡Vamos, Anju! ¡Tienes que ir a batallar contra mí! Ríndete, Yamato, ¿no lo entiendes? ¿Entender qué? ¡Ese ya no es el verdadero Anju! ¿De qué hablas? ¡Por supuesto que sigue siendo Anju! Quizás en su exterior... ...pero ha sido tomado por Mardaví como nadie más lo ha sido... ...su memoria y su personalidad fueron totalmente borradas... Ahora solo es una marioneta mía y de Mar David. Una invencible máquina de vida batallar Y no hay nada que puedas hacer No puede ser, encontraré un modo de regresarlo a su viejo ser ¡Yo también! No hay nada que puedas hacer, todo lo que era ha sido borrado Y ustedes son los próximos ¡Adelante! ¡Haz lo tuyo, Viarse! Después de todo lo que ha atravesado Anju para terminar así como un robot controlado por la neo-alianza, ¡es horrible! ¡No permitiré que te salgas con la tuya! ¡Las personas no son juguetes para que juegues con ellas! ¡Vas a pagar por lo que le hiciste a Anju! ¡Eso es! ¡Enfurécete! ¡Después de todo, la furia es poder! ¡Y necesitarás cada gota para esta vida batalla! ¡Anju! ¡Es hora de tu tarea final! ¡Debes deshacerte de todos estos chicos por mí! ¡Debo terminar nuestros planes! ¡Este es tu fin! Oye, regresa aquí, cobarde. Todavía no he terminado contigo. Te detendremos, Piarse. ¿No? Ah. ¡Cuidado, Terry! Ah. Ah. ¡Vaya, mira qué poderoso fue su lanzamiento! ¡Es muy fuerte! ¡Mira! Sí, fuerte e injusto. Ni siquiera nos advirtió antes sí, de la cara de esa vida eso? Bomba. ¿Sabes que no es así como actúa un verdadero vidajugador. ¿No es así, Anju? ¿Anju? Oh, no? Quizás no quede nada del Anju que conocíamos. Yamato, déjame esto a mí. Tú ve por Viarse. No puedo. Tenemos que salvar a Anju. Lo sé, pero también debemos detener a Viarse. Yo me quedaré aquí y me encargaré de Anju, pero tú debes continuar. Ahora, vete. Ah. Además, Anju me debe una revancha por lo que sucedió en mi pueblo. ¡Vida a fuego! No me... Cuidado de lo que hizo a mi viejo amigo Win Ninja. Oh, Win Ninja. ¡No! No te preocupes, Yamato. Yo haré que Anju regrese. Eso espero. ¡Lo haré! De acuerdo. Buena suerte. Hmm. Muy bien, Anju. Solo somos tú y yo. Es hora de traerte de regreso. Hmm. ganarás, Yamato. Y no puedes evitar nuestra destrucción. Como sea, ven aquí. Mientras más rápido llegues, más pronto acabaré contigo para siempre. Ustedes tienen un buen juego, pero no hay nada que digan o que hagan que me impida derrotarlos. <risa> no lo creo. ¡Vida <risa> a fuego! Tengo que ser muy cuidadoso. Cualquiera de esos tiros podría terminar esta vida batalla. ¿Y piensas seguir escapando? Creo que debía esperar eso de un perdedor como tú. No soy un perdedor. Pronto todo el vida mundo será mío. Una vez que Yamato haya desaparecido, nadie podrá detenerme. Levántate llamado uh -huh. Es la batalla que conducirá a la neo-alianza de las sombras a gobernar el vidamundo No tienes oportunidad de ganar, pero quizás tu nombre sea recordado como la última persona que se interpuso en nuestro camino <risa> ¡Basta! Es hora de usar mi vida bomba más poderosa si esa es la más poderosa, me siento muy aliviado ¿Mm? Oh, sí, seguro tu ataque es poderoso, pero tú solo tienes poder Poder es lo que necesito Para encargarme de ti ¿Lo ves? A eso me refiero ¿Qué? El verdadero Anju tenía más que poder. ¡No puedes acabar conmigo! Tenía Con una increíble por determinación y sus vida destrezas yo. eran solo las solo mejores. Conmigo mismo. Y tú no tienes nada de eso. Lo único que tienes es poder. No voy a perder contra alguien que en realidad no es más que un medio vida jugador. ¡Adelante! Me cansé de ti y de tu charla. ¡Preparado! ¡Vida fuego! Esto será fácil. No tienes estrategia. La curia alada se encargará de esto. No, ¡No! ¡Ustedes, bienhechores, jamás ganarán! ¡Tu maldad terminó, Ayu. ¿Ah? ¡Oh! ¡Muy bien, Viarse! ¡Hagámoslo! ¡Si quieres una batalla final, eso es exactamente lo que obtendrás! ¡Pero el resultado no será lo que esperas! ¡Te lo prometo! ¡Este será tu fin! ¡Sigue soñando! ¡Cuando acabe contigo me encargaré de tus amigos! ¡Eres el chico más malvado que existe! Eso es porque no soy un chico. ¿No lo has descubierto? Viarse es solo una entidad que cree para vida batallar por mí porque no tengo cuerpo. ¿Bromeas? No sabía que Anju tendría que pasar por todo eso. Al menos ya todo acabó y regresó a la normalidad. Lo siento, has vuelto a fallar. Como dijo Biarse, no hay forma de recuperar a Anju. Sí, sí la hay. Te equivocas. Mientras que el poder de Mardaví fluya a través de mí, no hay nada que puedas hacer, excepto ser derrotado. Debo encontrar una manera de sacar el poder de Mardaví de Anju. Pero no tengo idea de cómo hacerlo. Hmm. No apuesto a que sí. Solo tienes que pensar. Vamos, Terry. ¿Oh? Si la maldad de Anju es una extensión de Mardaví, solo hay un modo de detenerlo. ¡La Vía Si la uso, quizás salve a Anju. Estoy seguro de que hay suficiente poder para sacar la energía que Mardaví usó para controlar a Anju. Esta puede ser la única oportunidad de Anju. Tengo que hacerlo. Lo descubriste. Pero si usas la Vía ¿qué pasará con el resto del mundo? ¿Mm? Necesitas toda esa energía para derrotar a Mardavi, pero si la usas ahora, Anju estará perdido. La decisión es tuya, Terry. ¿Salvará a Anju o salvará al mundo? <risas> Decide rápido, Terry. Se le acaba el tiempo al vida mundo. ¿No sería una lástima ver a Anju fallar como los demás vidajugadores? cuál es tu decisión Terry, sea cual sea, perderás. <risa> Villaman. Villaman. Entonces, ¿estás listo para tu batalla final? Quiero que me respondas unas preguntas primero. ¿Cómo por qué tuviste que llegar tan lejos como crear Aviarse en Mar David? Todo, Todo es para la, la vida batalla, la más, más grande, grande de, de la, la historia. historia. Todo, Todo lo, lo que, que he, he hecho ha sido, sido para, para llegar a este, este punto. punto. No lo entiendo, has tenido cientos de vida batallas. Es cierto, pero nunca me enfrenté a un vida jugador cuyas habilidades haya pulido a la perfección como lo hice contigo. ¿Qué estás diciendo? Todo lo que he hecho, desde enviar a la Alianza de las Sombras tras Cobalt Saber, a hacer que la Neo Alianza de las Sombras recolectara vida espíritus de todas partes del mundo, fue solo para mejorar tus talentos y convertirte en un increíble vida jugador. Cada reto que enfrentaste te hizo más fuerte. Gobernar el mundo es bueno, pero una verdadera gran vida-batalla es aún mejor. ¿Lo, ¿Lo ves? Finalmente, finalmente estás listo. ¿Hablas en serio? Todas las cosas que has hecho, todas esas personas a las que has hecho daño, ¿todo eso fue por una vida-batalla? Por supuesto que sí. Si esta va a ser la vida-batalla más grande de la historia, debo tener un fuerte oponente. ¡Muy bien! ¡Escuché suficiente! Eso es. Usa tu furia. Eso te hará más fuerte. ¡Que comience la vida batalla! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué te sucedió, Viarse? Me he preparado para la batalla final. Pero no soy solo la criatura que conoces como Viarse. Tengo más poderes de Mardaví He evolucionado en una entidad más fuerte marta B. Arce! ¡Oh cielos! ¡Esto no está bien! Comencemos Y creo que a años se le agota el tiempo El poder de Mardaví es demasiado para este cuerpo Más vale que decidas rápido o sea, demasiado tarde. Uh, uh. Quizás esto te ayude a tomar una decisión. Uh, uh. Observa lo que el poder de Marnabí puede ocasionarle al vida mundo. No. Puedo convertirlo en un desierto. ¡No! ¡Detente! Eres un debilucho, que no puede tomar una simple decisión, y pronto todo el mundo será destruido. No sé... ¿Qué hacer? Te diré lo que haré, Terry. Lo haré para que no tengas que decidir, aunque dudo que te guste como lo haga. ¿Qué quieres decir? Permíteme mostrarte. Oh. ¡Ya sé! ¡Haré que no tengas que volver a tomar una decisión nunca más! ¡Preparado, oh. listo! ¡Vida fuego! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <risa> Entonces, todo se resume a esto. Yo, Vida, batallando contra una combinación de Viarza y Marta, David, ...en una dimensión en la que debo entrar nadando a través de un agujero. ¡Cielos! No sé por qué no preví esto. ¿Pero por qué tiemblo? No sé si estoy nervioso o emocionado. Muy bien, me concentraré y lo detendré. Ahora llegó la hora. Lo siento, chicos. Les fallé. ¿Ah? Le quedé mal a todos mis amigos. Sé que se molestarán conmigo. Ahora, a través de Anju, Mardaví podrá controlar el vidamundo. O peor aún, destruirlo. Me siento como un fracasado que no puede hacer nada bien. ¡Vamos, Terry! ¿Sabes que eso no es cierto? ¿Joe? ¡No puede ser! Solo fracasas si te rindes antes de que termine la batalla. Y sabes que no harás eso. Sí, pero yo... No sé qué se supone que haga. Por supuesto que sí. Solo mira aquí dentro. ¡Sí! Cuando tengas duda de qué es lo correcto y qué no, escucha lo que dice tu corazón. La respuesta que necesitas está aquí dentro de ti. Ha estado allí todo el tiempo. La respuesta está en mi corazón. Puede no ser la respuesta más sencilla, pero es la respuesta correcta. No huyas, sé fuerte, como te enseñaron tus padres. Mamá, papá, gracias. <risa> Tengo que escuchar. Lo que mi corazón trata de decir. Todo el futuro del vida vidamundo puede depender de esta decisión. ¡Ya sé! Tengo que salvar a Anju porque nadie más puede hacerlo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es, Mardaví! ¡Ya controlaste demasiado a Anju! estoy seguro de lo que debo hacer, y más vale que te cuides. Ya tomé una decisión y nada se interpondrá en mi camino. Lo que significa que estás a punto de caer, Mardaví. ¿A quién engañas? Sigue siendo el mismo debilucho de antes. No hay forma de que puedas enfrentarme a mí. Solo vas a fallar. Yo no te escucharé. ¿Ah? No importa lo que digas. Voy a permanecer fiel a lo que me dice mi corazón. Bien, entonces lo haremos de la forma difícil. ¡Trené de vuelta a Anju! ¿Entiendes? Mm. Sé que puedo hacerlo. ¡Te equivocas! ¡Vida a fuego! ¡No oh. me equivoco! ¡Yo debo ganar! ¡No puedo perder contra Terry! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Oh. Algo está mal. ¡Anju! ¡Anju! ¡Anju! ¿Volviste a ser el verdadero tú? No lo sé. Eso creo... ¿Qué ocurrió? Tuve que usar una de las bienergías para salvarte. Vamos, Yamato nos espera. Oh. ¿Qué has hecho, cielos? ¿Qué? Mm. Mm. Oh. Eso estuvo mal. ¿Qué dices? Las bienergías eran para Mardaví y necesitamos cada una de ellas para vencerlo. Ahora qué haremos? No debiste desperdiciar una. Jamás le ganaremos. Mm -hmm. ¡No te preocupes! ¡Ten fe! Parece que Anju escapó a mi control. Al parecer, todo se está derrumbando y ya no te quedan aliados. ¡Tonto! Eres tan confiado, pero no te das cuenta de que estás a punto de perderlo todo. ¿Qué quieres decir? Permíteme mostrarte exactamente a qué me refiero. ¡Mis amigos! ¡Hola, Grey! ¿Gwen? Lee. Parece que todos hicimos lo que debíamos hacer ¡Anju! ¡Regresaste a la normalidad! ¡Genial! Ajá. Y creo que tu hermano Lee también ¡Sí! Hmm. ¡Increíble! Mis amigos son los mejores ¡Así se hace chicos! Sabía que podían lograrlo ¡Ahora estás acabado! <risa> Ni en sueños ¿Ah? ¿Ah? ¡No puede ser! ¡Soldados de la Neo-Alianza de las Sombras! ¿Qué pueden querer con nosotros? ¿Ah? ¡No! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! Lo ves, Yamato. Ahora somos solo tú y yo. Muéstrame. Muéstrame tu furia. Muéstrame tu miedo. Esta será la más increíble vida batalla. <risa> La batalla del bien contra el mal comenzó a toda potencia. Terry pudo vencer parte del poder de Mardaví y liberó a Anju. Pero sin todas las bienergías, podrán Yamato y los demás derrotar a Mardaví. ¿Saben que Yamato hará su mejor esfuerzo, pero, y si no es suficiente? Regresen la próxima vez y descubran lo que sucede. nega 내가... この